Pues bien amigos, nuestra siguiente parada, nuestra siguiente fecha dentro del campeonato de la Unión de Promotores eh, es la CABO 50 que organiza el club afiliado a la Asociación Estatal de Automovilismo Autoclub Zorros de CABO San Lucas que lidera y el presidente eh, Oscar Salazar, muy importante, muy, muy, muy, muy buen escenario eh, que a mitad del campeonato se nos presente esta carrera. Lo, lo interesante de esto es el formato, es un formato a dos vueltas de 119 kilómetros más o menos cada una, eh, que haremos 240 y tantos kilómetros en, en el total de la carrera y lo importante es que arrancamos en la tarde, arrancamos por ahí de las 5 o 6 de la tarde a reserva de, de puntualizarlo en la convocatoria y terminamos por ahí de las 12 de la noche ya por concluido el evento con una gran fiesta en, en la zona de Cabo San Lucas y muy, muy muy emocionados, esta fecha siempre nos, nos, nos llena de satisfacción porque pues son, es la vaca son las vacaciones, los pilotos aprovechan para darse una vuelta por la zona de Los Cabos y sobre todo una ruta corta, muy accesible, eh, no peligrosa, pero eso sí, de mucho manejo, de, de una gran técnica para, para, para circular a alta velocidad y en esta ocasión eh, que estamos por empezar, ya los trabajos con, con, con este evento junto con el Club Zorros, pues este, se han acercado a nosotros la gente del motociclismo para, para participar y desde luego que, que las puertas pues, están abiertas y estaremos trabajando eh, muy fuerte con ellos para, para sacar un gran evento. Por otro lado, pues bueno, también eh, traerles la buena noticia de que en esta ocasión tendremos eh, un gran reto en la clase 1600, puesto que todos los pilotos que participan en... en, en aquí en Baja California Sur, han contraído entre ellos un compromiso de participar en la, en la carrera Cabo 250, pero también le estamos sumando a, a la invitación que hicimos a varios pilotos de, de Baja California, lo que es Mexicali, Ensenada y Tijuana, pilotos de talla internacional, los pilotos de moda, como decimos, eh, allá en, en, en las carreras de score y en las, en las de los campeonatos de la Baja Norte, pues ellos están invitados a participar en la, en la, en la Cabo 250, eh, a lo cual han aceptado ya ahorita, a este preciso momento, con ocho participantes, pensamos que van a ser 10, tal vez 11, y estaremos participando en, en un, en un, en un, dentro del acabo 50 en un reto que será dos bajas, 1.600. Muy interesante, muy importante, porque estamos abriendo un lazo de, de unidad eh, fraternidad con, con, con los compañeros de la baja norte y desde luego esto será un nuevo un nuevo proyecto en el que en el que se pueden venir cosas más, más grandes más importantes eh, trabajando en conjunto con la con la gente de la baja norte eh, sí quiero decir que, que esto que ahorita parece un poco difícil por, por la situación en la que estamos eh, nos irá abriendo las puertas para que en, en el futuro no muy lejano Pod podamos traer gente de otras categorías que digo ahorita no estamos exentos ahorita pueden venir eh, la gente que quiera de todas las categorías todos son bienvenidos todos trataremos de apoyarlos pero el reto ahorita principalmente es en la, en la categoría 1600 bueno pues creemos que esto será, será un, un, un aliciente extra un ingrediente extra para los aficionados para los mismos pilotos y para el público en general que, que siempre esperan eh, con, gran, con gran entusiasmo la Cabo 50 y de, y de nueva cuenta decirles que estaremos en, en el bulevar Costero, la, la, la principal avenida en Cabo San Lucas, eh, eh, con la fiesta de contingencia, ya estamos en, en pláticas con las autoridades, y bueno, pensamos que Cabo 50 puede ser un gran, gran evento, con una gran fiesta culminando en, en un sábado en la noche. Eh, solamente me resta invitar a todos, los, a todos los participantes y a la gente que que ama este deporte y que le gusta andar en, la, en, los, en los recorridos, pues que nosotros lo, los, los recorridos los abriremos eh, en su momento con, en la convocatoria, estarán, estarán marcados, y sí les pedimos su colaboración, su comprensión y su ayuda principalmente, ya que estamos eh, cruzando por, por bastantes zonas eh, habitadas por, por, por gente, de, eh, por rancheros de la zona, que, que es muy importante para nosotros mantener un, un equilibrio ahí con ellos. Pues bueno, por, por mi parte, en este en esta cápsula eh, doy por terminado, les, les agradezco de nueva cuenta.